Muy buenas tardes, feliz sábado a todos, espero que os vaya yendo muy bien, porque la verdad es que está genial, está espectacular, mejor de lo esperado. Vamos a ver, porque hay mucha gente, ¡ay, el canal que lo hemos perdido, nos vamos a la mierda, ya no vamos a esperar! Porque hay un canal, pero entre ese canal hay otro canal, y entre ese canal hay otro canal, canal, hay otro canal todavía, o sea, es que esto, esto es tremendo. Vamos a ver las cosas de una forma simple, muy sencilla, y vamos a ver si podemos aprovechar ese Gap Trading. ¿Vale? El gap de los futuros del CME que cerraron bastante más arriba, 27 eh, perdón, 29.750 más o menos, y estamos hemos, bueno, hemos llegado a bajar a 28.300, o sea que, bueno, está bien, dependiendo del exchange donde estéis trabajando un poquito más, un poquito menos. Bueno, decía Ovidio, la abundancia me hizo pobre. ¿Qué quería decir con esto? Pues que eh, la abundancia te hace confiar. Eh, ...estoy aquí en Futuros en Largo... ...guau, guau, guau, guau... ...y de repente esto se me va a la mierda y me, me fulminan... ...o me saltan los stops... ...o... ¡ay, Dios mío, qué locura! No nos confiemos... ...porque a pesar de que estemos... En, ...teóricamente ahora mismo... ...en un mercado alcista... ...en cualquier momento se puede dar la vuelta... ...vamos a ver ahora... ...los sábados sangrientos que ha habido... ...que son muchos, muchísimos... ...sábados que son el inicio de hecatombes... ¿vale? ...y os va a sorprender... Eh, me ha molestado venir sábado por sábado, no, no todos, pero los principales y vais a flipar, vais a flipar de las conclusiones finales. Así que venga, no me enrollo, comenzamos. <música> suscríbete y dale a la campanita Vaya a tomar por culo Madre mía la canija no vamos a tomar por culo sí y no es decir hemos caído un poquitillo un cuatro y pico o algo así así un 5 no sé pero ah, toca rebotar bien aunque no es ninguna garantía Es decir que los fines de semana podemos hacer un gap trading y tal y que, pues como norma general, suba el domingo a ah, por eso, no es una garantía de que este gap trading nos vaya a salir bien. Y ahora os voy a explicar por qué digo eso. Vale. Aunque como norma general funciona, ha habido ciertos sábados, un montón, en momentos muy importantes, que han sido el principio de una gran hecatombe. Ahora lo vamos a ver. Eh, pero primero, la, ¿dónde estamos con Bitcoin? Y vamos a intentar verlo, eh, pues de una forma, pues no sé, eh, sencilla, tampoco vamos a volvernos eh, muy locos porque si nos volvemos locos eh, empezamos a tener demasiado ruido y eso no nos interesa y viendo cosas que nos interesan vamos a ver eh, formas más sencillas de verlo de tal manera que no nos volvamos locos. Bien, efectivamente estábamos dentro de un canal, vale este canal horario de cuatro horas, me da igual, lo podemos poner en cuatro horas. ¿Vale? era un canal bastante majete, pero claro, ¿ese canal está dentro de qué? Pues está dentro también de este triangulito que vemos aquí. Este triangulito que vemos aquí eh, no es la primera vez que lo hacemos, ¿vale? Este triángulo ya lo hicimos anteriormente, lo hicimos aquí en pequeñito, si os fijáis, eh, si yo lo tiro de mínimo a máximo aquí hicimos este triángulo, ¿vale? Lo veis aquí, y el mismo triángulo, rompimos al alza, eh, hemos estado tonteando por el máximo, hemos vuelto a caer, estamos haciendo un triángulo más grande, podemos romper la alza y es probable que se rompa la alza, cuidado. Vale, aquí también se hizo no de esa manera, pero bueno, parecido, eh, pero bueno, es otro, esto, esto es otra cosa completamente distinta. Pero aquí se hizo, es una banderita, pam. Aquí se está haciendo una bandera más grande, pam. Eh, podemos subir, vale, yo creo que sí, que se va a romper la alza. Eh, dicho esto, dicho esto, todo esto, este canal. Que está dentro de este triángulo, está a su vez dentro de un canal mucho más grande, ¿vale? Que es este. Pam, pam, pam, pam, pam, ¿vale? Eh, en cualquier momento, en cualquier momento, y yo, para mí sería perfecto, sería bajar a la zona de soporte. ¿Y por qué esta zona de soporte es tan importante? ¿Vale? Pues muy sencillo, porque ha sido la zona de los 25.000, en la cual vamos a ponernos en diario. Y vais a, vais a entender, además, os va a molar, ¿vale? En diario, uno toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, rompimos, todavía no hemos hecho pullback, ¿vale? Eso por un lado, pero, si ahora nos vamos a ver algo que es bastante interesante, vamos a encender aquí una llama, bang El volumen, ¿vale? ¿Qué pasa aquí con este volumen? Si nos fijamos... Bueno, vamos a ponerlo más o menos hasta ahí. Yo creo que lo vemos de sobra. Justo esta zona que tengo aquí, por debajo, bueno, en la zona verde, vamos a ampliarlo aquí <ríe> para que se vea mejor. Eh, ahí está. vale Vemos que justo en la zona de que tengo yo marcada como zona de soporte, era, ahora ya no se ve tanto, vale pero empieza una zona en la que hay, ha habido bastante dinerito. Si lo amplío, ha habido bastante más. no Pero bueno, no importa. Lo importante es que eso, ha habido bastante dinerito en toda esa zona, con lo cual la zona de soporte justo empieza ahí pero no termina ahí, vemos esta vela que hay aquí eh, digamos, su parte inferior está en la zona de 22.950 más o menos ¿Vale? con lo cual, para mí, ese volumen que nos puede soportar, está ahí aquí hay un pequeño hueco a, luego hasta la zona de 20.500 más o menos, 20.800 ya veremos ya veremos pero de momento, como primer soporte y soporte importante que se ve claramente por ese volumen, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahí está. Bien, dicho esto, eh, ¿quiere decir esto que vamos a bajar ahí ya? No, no, vamos a quitarlo para que no nos entorpezca, pero eh, tener en cuenta y tener claro ¿vale? que esa abundancia nos haga pobres, es decir, nos en que nos vamos a ir al, a, hacia arriba, ¿vale?, porque en cualquier momento deberíamos, además deberíamos, para que esta subida pueda continuar y pueda ser sana, caer a esa zona. Siempre dicen, no, es que es una caída sana. Eh, claro, es que el mercado no sube siempre. Y como pensemos que suba siempre, mal rollo. Hemos subido, eh, si no me equivoco, creo casi un 100%, ¿no? Uh, sí, hemos subido un 100%. Entonces, si hemos subido un 100%, hombre, yo creo que algo toca de retroceso, ¿eh? <risa> llámame loco, llámame loco. Pero una caída del 20% ahí tampoco es mala. Yo no lo veo mal. Y desde donde estamos es menos incluso. la voy bajado un 5%, pues eso. Un 13-14%. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Nada de nada. Entonces, bueno, estamos bien. Creo que el movimiento del fin de semana está bien. Vamos a ver si cerramos bien ese gap trading. Yo creo que sí. Que es verdad. Ahí no creo que vaya a haber demasiado problema en que vuelva otra vez a su signo con una V... Eh, y, si, y además esto sería bastante bueno, porque dentro del canal pues bueno, pues bueno podría ser una especie de falla de, grande, ¿vale? de este otro más grande. Eh, pero bueno, eso ya lo trataremos si es que pasa algo. De momento la Rose Line, resistencia importante y soporte importante, ya sabemos, estamos peleando en él, eh, me interesa más en diario, fijaros en diario cómo está la vela, ¿vale? fijaros lo que está empezando a hacer, una mecha importante, media de 50, probada, eh, zona cercana a esa línea de tendencia probada, y está empezando a tirar hacia arriba. Importante que el cuerpo ¿vale? empiece a recorrer y que cerremos, al menos hoy sábado, por encima de los 29.050, 29.60, ¿vale? Por esta, esta zona de aquí. Eso estaría bien. Ahora, fijaros la vela semanal, que hay que ¿vale? verlo un poquito desde otra perspectiva. La vela semanal es una vela martillo y la historia de esta vela vale nos cuenta de que los osos han intentado tirarlo después de haber tenido pues, bueno una semana negativa, la semana bastante positiva de la semana pasada, con un 6% del cuerpo al alza, y esta semana, a pesar de lo que estamos viendo hoy, tal llevamos solamente un 1,36% a la baja. Eso no es nada, y mucho menos en Bitcoin. Eso significa que estamos en una zona de consolidación de un movimiento de un 27% anterior muy bueno, muy bueno, del cual podemos retroceder el 50%, Perfectamente, que coincidiría con el 50% de su vela y nuestra zona de soporte. Pero la vela semanal, de momento, lo que nos está diciendo es algo completamente diferente, ¿vale? Y que tenemos una mecha muy grande, es decir, que la pelea que han llevado los osos que han intentado ganar a lo largo de la semana hayan estado, pero han estado los toros recogiendo, recogiendo, recogiendo, recogiendo y han dicho: venderé. Busco voluntarios, busco voluntarios para que me regalen sus bitcoins. Y eso es lo que está pasando. Por otra parte, lo de los sábados, el tema sábados, ¿vale? Pues, eh, ¿qué he hecho? Pues una, una puta locura de las mías, ya sabéis. Pues me he venido... Voy a quitar... Nada más no, no, es que no puedo quitar nada. Me he venido, y veis todas estas velas rojas, flechas rojas que hay aquí, son sábados, ¿vale? El, en el cual, o bien el sábado ha empezado a pegarse el tortazo, o bien el sábado ha marcado la vela verde de máximos y después... Entre el domingo y el lunes ha empezado esa caída, ¿vale? Y son zonas súper importantes, fijaros, antes de noticias tipo mmm, eh, luna, a tomar por culo. Tipo, bueno, esto ya fue, una, fue caída posterior de crisis y esto fue FTX, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo, importante! Esta última caída, grosso, pum, sábado. Esta última caída... <ríe> vale, empezó aquí sábado 15 de abril y nos fuimos para abajo hoy es sábado vamos a ver esperemos que aguante un poco todavía no pero oye nunca se sabe pero históricamente mirad pum, sábado sábado comienza sábado comenzó esta carrera Marco techo y comenzó la carrera sábado sábado ya había empezado sábado y recorte abajo sábado y nos vamos para abajo o sea los sábados, mirad, sábado previo a la crisis COVID, patapún. sábado anterior, en lo que era el, el recorte después de la primera subida, para abajo, aquí hay otra pequeña caída, para, bueno, no es, no es tan pequeña, parece pequeña, pero no es pequeña, otro sábado que marcó un máximo y nos fuimos para abajo, otro sábado y para abajo, fijaros, jeje, mirad, importante, después de la gran caída de, de inicial de noviembre del 18, el rebote, pum, sábado y nos vamos para abajo, Aquí, para Iña, en sábado, domingo fue verde, y luego nos fuimos para abajo. Eh, fijaros, sábado y para abajo, sábado y para abajo, sábado, marcando techo, y para abajo, sábado y para abajo. O sea, cuidado, ¿eh? Sábado y para abajo, la del 17, sábado, marcando máximos y para abajo. Y así se cuenta la historia, ¿vale? De muchos, no todos, evidentemente aquí tenemos un doble techo que no, que no lo cumple, ¿Vale? Eh, aquí tenemos uno y dos recortes que tampoco los cumple, estos dos máximos tampoco ¿vale? pero eh, creo que la incidencia de los sábados era lo suficientemente importante como para tenerlo, y os dejo otra cosa que creo que es digna de estudio eh, mirar esto que además coincide con un sábado, os marco esta zona porque os la marco también en zona de RSI y vamos a casarlo ¿con qué? con la dominancia bien, eh... Aquí estamos en el, eh, vamos a irnos, 8 de enero, ¿vale? Eh, me marca bien es 8 de enero, me da igual sábado 9 de enero. Lo mismo me queda, que me da lo mismo. Máximo y máximo eh, que marcó de RSI en el anterior eh, ciclo, ¿vale? Vamos a marcar dos puntos importantes. Marca estos dos puntos porque creo que son los dos puntos más importantes, ¿vale? Del anterior ciclo alcista. Y estas cosas las digo para que aprendáis o para que de alguna forma lo estudiéis. A ver si os sirve. Eh, para identificar, porque yo dije, reduzco reduzco riesgo y me paso al oro. ¿vale? Bueno, máximo RSI. A partir de aquí marcó un, un canal, ¿vale? Que además estuvimos siguiendo perfectamente. Más o menos aquí y por debajo lo marco aquí. ¿vale? Este canal lo estuvimos siguiendo, tanto de este lado ¿vale? como este. Eh, hasta que rompió y bueno, pues nos fuimos eh, a grosso modo, más o menos, esto fue ahí más bien. ¿vale? Eh, salió por debajo, hizo pullback a la línea y ya nos fuimos otra vez a la siguiente tirada. ¿Qué marcaba parte de los máximos? Eh, tanto aquí de precio y aquí RSI, aquí RSI, aquí de precio, aunque luego hizo un máximo superior. ¿Pero qué había aquí muy importante? En primer lugar, pues evidentemente una divergencia Espantosa de mínimos, una divergencia más espantosa de máximos, ¿vale? Con la caída que hubo aquí. Tremendo. Ahora, también, entre los dos puntos máximo y que estamos marcando aquí y el siguiente máximo, hay una divergencia clara con una subida clara del precio, ¿vale? Yo creo que eso es indiscutible. Pero, pero. ¿Con qué más nos coincide, señores? Y esto es lo que quiero que le peguéis cuatro vueltas, porque creo que es importante. Vamos a la dominancia de Bitcoin, que por cierto, hoy está al alza. Y los mercados a la baja, con lo cual las altcoins estarán sufriendo bastante. Ahora lo veremos. Pero yo os he marcado, o yo había marcado, aquí está, ¿vale? Dos puntos. El primero, bueno, pues ese que estábamos viendo. Enero del 21. ¿Vale? Enero del 21. RSI enero de 21. ¿Vale? Aquí tenemos que estamos igual en enero del 21. RSI enero de 21. Marcando máximos y la dominancia de Bitcoin marcando un máximo. A partir de ahí se vino abajo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos a ver si soy capaz aquí. ¿Vale? ¿Y qué pasó aquí? ¡Totán! En octubre, fin de semana, este de octubre, trágico también. Pues vamos a ver lo que pasó en Bitcoin. Vaya, vaya, otro máximo, ¿Vale? indicando una super mega divergencia. ¿Vale? Y coincidió nuevamente con dominancias máximos en zonas de máximos sí, y en máximos en resistencias. Vale, yo creo que esto nos hace pensar un poco. Luego ya, cada uno que lo tome como quiera. vale Pues ¿qué, qué buscamos? Pues eh, dominancia en zonas de máximos que coincidan, que coincidan con RSI diarios, ¿vale? Podemos irnos a semanales si queremos, pero bueno, RSI diarios en zonas de máximos. Eh, de momento, sí que hemos tenido un RSI diario en zona de máximos aquí, ¿vale? En la zona del más o menos en lo que ha sido enero de este año que eh, coincide, coincide con eh, esta zona de aquí, que cayó, tampoco nada del otro mundo, pero nosotros lo que buscamos es una zona de máximos, porque aquí no lo hubo. Entonces, aquí sí la hubo, pero nosotros no lo hemos tenido en diario. Nos falta que coincida ese RSI de dominancia en máximos con nuestro RSI, otra vez de máximos. Tienen que coincidir los dos. En este caso aquí coincide este, pero no coincide el de la dominancia. vale Entonces buscamos ahora ese punto, que yo creo que va a ser el punto en el que nos diga. Quieto, parado. A no ser que este sábado ya nos esté indicando Ey, que os vamos para abajo, pero bueno, yo creo que nos iríamos a esta línea de tendencia. Eh, esto es para que lo estudiéis. Ahora bien, vamos a hacer lo contrario, es decir, igual que hemos ido a máximos, vamos a ir a mínimos. Y aquí tenemos nuestro mínimo de precio. ¿Vale? Y tenemos nuestro mínimo de RSI. ¿Sí? Vale, esto es eh, noviembre del 22, primeros de noviembre del 22. ¿Qué pasó la dominancia en primeros de noviembre del 22? Pues fijaros que justo vino y aquí hizo un doble suelo. ¿Vale? Entre octubre y noviembre. hizo un doble suelo y tocó esta zona de soporte. Hizo luego un escaloncito, volvió a tocar y ya se fue para arriba. Con lo cual nos vale tanto para arriba como abajo. ¿Vale? ¿No es exacto? No. Pero es un indicador más de por dónde puede ir la tendencia y que cómo puede variar la tendencia. ¿Vale? Vamos a ver si casamos una cosa con la otra. Y oye, porque aquí tenemos un mínimo que hizo en septiembre... 8 de septiembre, y si nos vamos a Bitcoin, en septiembre eh, estaríamos más o menos, eh, yo creo que aquí, ¿no? En septiembre, sí, ¿vale? Pues fue cuando hizo esta caída. ¿Vale? Bueno, pues de aquí, hizo subió, no, esto esta no es esta, esta de aquí, eh, septiembre, esto sí, miércoles 7 de septiembre, toda esta caída le hizo ir a ese punto, pero claro, aquí no estamos en el RSI mínimo, lo estuvimos aquí. Y de aquí nos recuperamos bastante bien. Hicimos una subida un 25%, creo que fue, ¿no? Más o menos. Ay, estoy dibujando. A ver si me deja, hombre. Ahí. Sí, 43%. Yo decía 25%, 43%. O sea que... Casar casar esa dominancia con pegarle cuatro vueltas, mirar el tema de los sábados, que yo creo que es bastante interesante, porque son muchos. No, son, no es que sean eh, cuatro y son muchos en puntos clave. Aquí no hay en un punto clave... Eh, aquí hay otro punto clave que no hay, aquí hay otro punto clave que no hay, aquí hay otro punto clave que no hay, pero son 1, 2, 3, 4 contra 20.000, o sea, hay un montón, muchísimos. Aquí hay otro que nos falta, uno y dos, ¿vale? Pero fijaros que la mayoría, un sábado comienza la hecatombe, ¿vale? Así que, eh, wow, guau. Wow tenerlo en cuenta, ¿vale? Pegadle cuatro vueltas y ya me decís qué os parece eh, bueno, pues esa curiosidad. Eh, bien, por otra parte, Ethereum, por su parte, ha está haciendo una, una vela que casi, casi, casi, bueno, en realidad abraza, porque habéis que hace sombra a las mechas, ha haciendo sombra a la vela del día anterior, y a no ser que empiece a subir un poquito, no, no es una vela bonita, ¿vale? Y no va a ser uno de esos sábados que empieza todo el rollo. Total Market, igual, una vela de caída, abrazando la vela del día anterior. De momento le hace sombra completo por arriba y por abajo. Vamos a ver cómo terminan los cuerpos. Y la dominancia de Bitcoin, como habíamos visto, está subiendo. ¿vale? Esto mmm, es bueno porque la gente se está refugiando a Bitcoin... Pero, ¿qué pasa? Que hay altcoins. mira joder, Cardano, como está abrazando toda esta zona. ¿Por qué me puse yo esta alerta? Que ya me ha salido de la de Gala Games. Ahora vamos a verlo. Pues me puse esta alerta por, por lo que veía, evidentemente, ¿no? Eh, ¿Qué tenemos en ganadores-perdedores? Perdedores, <ríe> perdedores One Earth que ha hecho un movimiento fantástico. La verdad es que, fijaros, la leche que ha metido para abajo y cómo ha rebotado. Era, era, era. que hiciese un movimiento de estos. Era difícil, pero si lo estabas viendo, pues era fantástico para meterle una compra porque no aguanta normalmente. Imaginaos dónde se ha ido el RSI. O sea, es que el RSI se ha debido ir pues pues como que a la zona de 15 o por ahí. O sea, algo exagerado. ¿vale? Eh, oray Matrix también cayendo. Está pues, intentando salvarse. Hay muchas que están con un pequeño rebote. GTC, que no ni siquiera rebota. está sigue para abajo. Hike también por aquí, pues sigue para abajo a mínimos. Aquí otra, Zulu también, CT6, 9.95, sufriendo bastante las altcoins. Por eso cuando digo que se van a comprar más baratas, que se van a comprar más baratas, no lo digo porque me apetezca. Eh, y se está oyendo, bueno, IDEX lo está haciendo muy bien, que tenga un, retro, un retroceso de este tipo. De momento no nos dice absolutamente nada. El eh, LBI que es manteniéndose alrededor del centavo de dólar. Y bueno, ya, pues bueno, pues aquí 8% cake. Un 8% está metiéndose un castañazo bastante importante y decíamos, joder, los mínimos que tiene histéricos, pues fijaros, perdidos más que perdidos y vamos a ver dónde Narices quiere parar esta sangría. Cuando pare será un buen momento, pero vamos, yo creo que se está saliendo de madre. <coughs> es posible que no sea mal momento tampoco para comprarlo, pero ya sabéis que el riesgo es alto no altísimo, y en EJ que se está comportando también bastante bien, pues lo normal es que se vuelva a venir a esta zona de soporte como están haciendo muchos, buscando soportes si no lo rompen, vale porque eso no, no lo sabemos no lo sabe nadie, pero también Gala Games que me ha saltado la alerta que le había puesto vale previa a que toque en la zona de mínimos para intentar buscar una zona de compras, pues de momento como el RSI fijaros vamos a quitar esto es posible que se nos venga a mínimos más mínimos, pero bueno, la zona de 30 de RSI posiblemente sea buena para comprar. Y eso es lo que yo me fijo, o se no me voy a fijar en el soporte solamente, sino que puede hacer una mecha importante aquí un poco más abajo, a la zona de 27, o venirse a toda esta zona que tiene aquí de 24 a 25, y e irse ahí pues, por varias compras, compras escalonado para luego el rebote vender escalonado, que yo creo que lo hará. Pero de ahí a que lo haga, ya veremos. Walton Chain también, un 7,5%. Pues bueno, de momento pullback a la línea de tendencia otra vez. ¿vale? Y a ver si se viene A ah, igual, a la zona horizontal de 0.15. es La zona de compra. tres eh, 34 de lo mismo. Mm, lead, 669. Madre del amor, hermoso. O sea, bueno, pues ahí va, haciendo su vida. Que tampoco está mal, ¿eh? demasiado aguantado para cómo han corrido los. Los mercados, Litecoin, Litecoin de momento hizo aquí un techo, dos techos y tenemos aquí un vértice, entonces lo normal es que se nos venga otra vez a la zona, al menos de yo creo de 65, sería una muy buena compra, ya veremos a ver qué es lo que quiere hacer, pero de momento vemos que en RSI intentó pasar zona de 50, estuvo por ahí, subiese poquito, pero ahora la intentó pasar un par de veces, no ha podido ir, se nos viene abajo, cualquier pérdida de esta zona de RSI, la zona de 40, que para, para Litecoin es súper importante, como lo veis, rebota, rebota, rebota, rebota en ella y la hace de resistencia entonces yo la tengo muy en cuenta ¿por qué? porque si la pierde, para mí es clave si la pierde eh, eh, eh, empiezo a comprar ¿vale? busco la caída y la compro ¿no la pierde y empieza a rebotar? pues posiblemente nos vayamos a ir un porcentaje para arriba y hacer un trade otra vez a una zona de resistencia y así se cuenta la historia, es decir eh, simplificando vale GRT también está aquí haciendo un poquito, un poquito el canelo. Eh, tiene un punto de pivote bastante claro. Pero la zona en la que está ahora mismo es una zona de soporte. Fijaros cómo aquí fue soportado. Aquí fue resistencia, resistencia, resistencia. Aquí fue una falsa, un fake out, por así decirlo. Aunque fue semana, más bien. Y bueno, pues ahora llega ese punto. Si lo pierde, pues al siguiente punto de pivote, a la zona de 0.10. Eh, Mina también anda por ahí. Ocean Bake, Phantom, Phantom, que la tenéis bastante, ¿vale? 6.95. Pues bueno, pues igual está en una zona ahora mismo de soporte, en esta en este vértice que tenemos aquí. Pues todas estas mechas, ¿puede salvarlas? Por supuesto. ¿Las va a salvar? ¿A quién sabe? dónde. Si no las salva, lo que tenemos aquí es, claro, hizo 1, 2 y se vino abajo, pues aquí hay una M, pero se ha aguantado, con lo cual no lo está aguantando bastante bien, pero lo importante es que vuelva a recuperar el 50 RSI, porque lo ha perdido y está por debajo de él. Mientras no lo recupere, adiós. Y tenemos una línea de tendencia en el RSI, pues bastante dura, ¿vale? De pelar, que si viene aquí pasa, se va a encontrar con la línea de tendencia y con el 50%. Entonces, es probable que, que sigamos más abajo. La zona de normal, no, igual nuevamente de 40 RSI es bastante interesante para Phantom. Eh, yo creo que va a caer más, ¿eh? A no ser que se pegue una muy buena vuelta el fin de semana. Mañana, eh. las Shivas. Shivas que, bueno, yo estoy. Yo, yo compraré. De momento, fijaros, como la zona de soporte vuelve a soportarse, ¿vale? De momento, ¿vale? Ha bajado, ha pinchado en ella y bueno, de momento es la zona de soporte, pero en el momento que la perdamos ya sabemos que tendremos oportunidad de compra en 795 aproximadamente, porque esto es una jodida lotería y más con, con valores de este tipo, ¿vale? Eh, ahí lo dejo, por si lo perdemos y yo me voy a poner de igual, más o menos por aquí, una alerta. Y a ver qué a ver qué pasa. Bien. Veis mmm, es que la zona RSI también es importante. ¿Vale? Igual, no solamente es una zona de soporte en precio, sino que en RSI estas zonas ha rebotado normalmente. Si la pierde, infierno, gel, ¿vale? Cada vez que la pierde, gel, pero cada vez que la pierde, luego hace una recuperación, fijaros, súper importante. Entonces, ahora la está perdiendo, que para mí, eso sí, perdiéndola, que yo creo que la, la debería de perder la eh, ah, bueno, debería debe perder, esto es muy relativo porque posiblemente si empieza a recuperarse la Bitcoin, se empiecen a recuperar todas ¿vale? a, lo largo, a lo largo del fin de semana y no la pierda ¿vale? y, y se vaya a realizar la resistencia, puede hacerlo entre el punto que estamos ahora y la resistencia estamos hablando de un veintitantos por ciento, 23 ¿vale? pero claro si tenemos la oportunidad de hacer un movimiento de este tipo hasta esa resistencia, resistencia estamos hablando de un cuarenta por ciento con mucha paciencia, ¿vale? Para los Shivas, que yo sé que Perico y compañía, pues lo, mola, pues ahí tenéis una oportunidad, quizás, ¿vale? Que se dé. Kusama ha perdido la zona del triángulo, la línea de tendencia que tenía. Esto no es bueno, lo normal es que se venga aquí. Un suelo, dos suelos, pues otra vez a la zona 21-22, pero vamos a ver igual, que pierda zona RSI que tengamos marcada 38-28 aproximadamente para Kusama, que le ha sido una zona en la que ha rebotado bastantes veces en sus proximidades. Si la pierde, pues yo la esperaría en la zona ya más de, bien de 30. Pues para hacer en esta zona de suelo, un poquito más arriba, para no. Porque muchas veces, si queremos ir justo, lo perdemos. Si no cogemos el trade, ¿vale? Pues en la zona de 23, a lo mejor, una buena compra. Y ya está, para arriba, vamos, una buena compra. Comprar algo, ¿vale? Que, que hagas ese trade y ya está. Y le vayas sacando, pues a, hemos visto un montón de oportunidades hoy. Ave también tenemos por aquí, Tita. Eh, pues tita, tita, tita la ratita pues que está muy similar o sea, no, no, no acaba de, de arrancar pero muchas de estas le va a pasar que hasta que los mercados no arranquen fiaros, los axis en 7.31 o sea, en 7.31 señores, ¿vale? ya hicieron su doble suelo, aquí un, un toque, dos toques rompieron, además después de este pullback al alza, muy bien, pero ahora vamos a ver si sí, eh, los 6.89 que tenemos aquí, marca de mínimo más o menos eh, valen 6.90 eh, y si no valen pues bueno pues otra vez ahí abajo y a 580 pues, pues entonces sí podemos buscar un trade porque tenemos una, una caída más importante de todas formas yo sigo pensando que a los 3.5 y medio se va a ir hasta esta zona de aquí la va a probar cuando el mercado termine de ...de retroceder, fijaos que el mercado está alcista, alcista, alcista... ...pero mirad cómo sigue esto, o sea, una zona lateral muy grande... ...evidentemente, eh, quien compró en este pullback y se fue hasta la resistencia... ...un 100%, fantástico, pero es que ese 100% lo ha hecho Bitcoin también... ...y fijaos cómo están estas ya, pues posible que a Bitcoin le toque ese retroceso posterior, ¿vale? ...y Lubium también anda por aquí, Maker, fijaos, igual 6,90, o sea, yo tengo aquí ya la, la alerta puesta... En, en 500 y pico, en eh, 535, así que bueno, pues eh, cuando llegue, si llega, para mí será un buen trade, si no llega, pues ya buscaré otro, otra forma de, de hacerlo, además hay que tener en cuenta que tiene una tendencia que tiene que intentar romper, toque, toque, llegará ahí, pues yo creo que no. Que no podrá y se vendrá abajo, pero vamos, va a depender del mercado en general y de las noticias que tengamos. Porque si Bitcoin recupera y si Bitcoin se va a los 32, estos van a romper esas tendencias que hemos visto y se van a ir otra vez a las resistencias que tenían antes. O sea que eh, no es eh, palabra de Dios, ¿vale? Así que, eh, bueno, los cortos de Bitcoin, por su parte, siguen aumentando la presión poquito a poquito, ta, ta, ta, ta, ta, haciendo su trabajo de hormiguita hasta que te dan el susto y dices, ¡ay, es que no me había fijado! Así, bueno, o sea, ahí lo tenéis poco más que añadir, yo creo que es más que suficiente, más que bastante, pegarle cuatro vueltas a esas cosas que hemos visto de los sábados, vamos a ver si eh, recuperamos algo, recuerdo, recuerdo que en estas circunstancias lo que se hace es que cuando una parte de tu trade total empieza a recuperar beneficios y la digas, oye, pues mira, esta parte la puedo vender, vende esa parte y el resto que siga corriendo y si te, te viene abajo con esa parte puedes mejorar tu entrada, volver a mejorarla, o sea... Que seáis un poquito creativos, y pero sobre todo que seáis cuidadosos, que más vale bajar en mano en estas circunstancias que tantos, tantos, tantos volando, que ya son muchos. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar la liquidez para estas cosas que vienen y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.